Ahora y muchas gracias a las personas que se conectaron. <risa> eh, bueno, esta es la, una de las fases finales del proyecto, es un proyecto FIDO, es un proyecto de, de apoyo a la, a la docencia, ¿ya? y este proyecto fue aplicado el año 2019, eh, a finales de año, y comenzó a implementarse recién el año 2020. Y por tanto, eh, los resultados que, que se van a exponer aquí son muy interesantes porque de alguna manera están permeados por toda la situación de pandemia que tuvimos que vivir en el año 2020, que fue el, el no el, el, el confinamiento y todo aquello que también significó un traslado de emergencia, por decirlo así, a un aula de remota. Entonces, no era el, el, como el objetivo principal del... del, del proyecto en sí, pero sí fue bastante interesante eh, como experiencia y también eh, finalmente lo incorporamos. Entonces el proyecto se llama Perfil del Docente Universitario en Alfabetización Digital para la FIL porque interesaba ver cómo, cómo era, eh, qué indicadores estaban presentes dentro de eh, la alfabetización digital de los profesores y profesoras que trabajan en la formación inicial docente. Entonces vamos a Esta primera parte va a ser una parte bastante rápida de la metodología, explicar más o menos de qué se trató este, este trabajo, este proyecto, y posteriormente mi compañero Felipe va a hablar sobre los resultados. Y no sé si no, ahí vamos a tratar de hacerlo más rápido para que también Marcelo pueda... Eh, que La idea era que nosotros hiciéramos un taller, que se podía, pudiéramos a partir de los resultados ver cómo enfocar esto al ejercicio eh, académico. ¿Cómo se pone para ¿O ¿Puedo hacer tú? ¿Puedo? ¿Ya? Sí, una Bueno, entonces, como explicábamos, uno de los objetivos de la investigación, que son, eran tres objetivos específicos, pero el objetivo general, eh, se enfoca en ver cuáles son, analizar cuáles son las creencias y percepciones de los docentes que trabajan en la formación inicial, y ver cómo utilizaban sus alfabetizaciones, para la formación inicial docente. ¿sí? Entonces, eh, encontrábamos relevante ver cómo ellos pensaban, ya para en el fondo ver eh, de qué manera ¿cierto? se implementaban estas tecnologías de formación y comunicación dentro de, de su ejercicio docente y de qué manera podrían, y eso ya en un supuesto, ¿no? podrían impactar en la, en la, en la formación inicial eh, de los profesores. Entonces, eh, Continuamos a hablar con la otra. Entonces, nos vamos a enfocar más que hablar del marco, etcétera, Vamos a hablar cómo fue, cómo fue, cómo realizamos esta investigación. Y eh, esos son los tres objetivos que, que yo les había anunciado. Que la idea era analizar el uso personal y profesional de las TIC, describir las competencias digitales a través de dimensiones de alfabetización digital e identificar el grado de conocimiento que poseen la alfabetización para la formación inicial, ¿ya? Entonces, eh, para ello hicimos un diseño mixto, ¿ya? Eh, fue una apuesta bastante arriesgada con el tiempo que teníamos, ya 24 meses, pero igual, avanzamos, hicimos un diseño mixto, con un enfoque cualitativo, ¿ya? Eh, mayor, mayor influencia, debido a que estábamos analizando justamente las creencias y percepciones. Y eh, lo hicimos en dos fases, era secuencial, hicimos en dos fases, una primera fase que era cualitativa y luego la segunda fase que era cuantitativa. Entonces en la fase cualitativa, eh, lo que hicimos fue trabajar cierto en indagar eh, cuáles eran las principales concepciones para luego poder levantar eh, categorías, intenciones, y eh, lo que hicimos fue ubicar ¿a, cierto? A, a la mayoría del claustro que trabaja en promoción inicial y esto implica no solamente a académicos que trabajan dentro del departamento de estudios pedagógicos, sino también a otros académicos que se desempeñan en otras facultades, FACSO, por ejemplo, eh, en el que también hay una carrera de estudios. Nos interesaba mucho ver qué era lo que ellos pensaban y se invitó a una muestra intencionada ¿no? eh, de académicos a participar de, esta, esta, de este proyecto y eh, qué constaba al final esta fase, ¿no? En cuanto a hacer una entrevista y observar eh, una clase de, de las que ellos pudieran ver. De los ajustes producto a la, de la pandemia, fue el tema, sobre todo el tema de, primero, que la entrevista ya no fue presencial, sino que en vía remota, y también que la clase a observar fue, en algunos casos, fue observar clases de ¿ya? y también nos enfocamos mucho en los productos, que estas personas o estos académicos empleaban dentro de sus clases. Entonces, eh, dentro del análisis, finalmente participaron 13 académicos y dentro del análisis se consideró el levantamiento de categorías a través del software Atlantí, que fue el que, el que nos, nos ayudó a establecer todas esta, las esta categorías. Luego de este análisis, eh, pudimos eh, extraer aquellos códigos que tenían una mayor, eh, se podría decir, eh, presencia, ¿no? eh, que estaban más presentes dentro de todas las entrevistas. Y fueron las siguientes, eh, las siguientes dimensiones o categorías, que eran como usuarios de tecnología, qué manera ellos se planteaban de tecnología, las herramientas digitales, cómo se visualizaban y cómo se utilizaban. El uso digital antes de la pandemia, antes del confinamiento. ¿Cuál es la formación digital que, que los colegas tenían? ¿Qué pensaban sobre las TIC, pero desde un posicionamiento pedagógico? ¿Y cómo eh, sentían cierto, las TIC como un rol de formador de profesores? ¿Ellos como su rol de formadores? Eh, ¿De qué forma veían la incidencia de TIC? Que fueron aquellas dimensiones que más se destacaron, y a partir de estas dimensiones, es que dio pie para la fase cuantitativa, ¿ya? Y esta fase cuantitativa consistió en la elaboración del cuestionario, o sea, nos en eso, ¿eh? la elaboración del cuestionario, que, eh, que esto partió, ¿cierto?, con esta elaboración, con un pilotaje, posteriormente una aplicación, ¿ya? Una aplicación de... Esta es una aplicación de la, de la encuesta, ¿ya? Y del análisis de la, de la encuesta, ¿ya? Vino toda una reformulación de, de, del, del cuestionario. Entonces, en esta primera parte, ¿ya? Eh, solamente participaron 40 académicos, y eso dio pie para la reformulación, ¿ya? Del de cuestionario. Obviamente a partir de la, de la asesoría, a partir de expertos, se hizo también la elaboración del cuestionario y fue finalmente el que se arriesgó eh, a, a una muestra general y fueron 61, eh, 61 académicos solamente dedicados a la formación inicial docente quienes participaron en la fase final de este cuestionario y en donde pudimos, pudimos extraer finalmente los resultados. Bueno, entonces, esta parte eh, voy a dejar a mi colega Felipe que les va a contar cuáles fueron los resultados entonces de, de esta investigación que consulio de dos pase la última la cuantitativa fue la que reveló finalmente todos aquellos objetivos que habíamos señalado en el principio. Que, Muchas gracias. Sí. Finalmente sí eh. Primero de buenas tardes a todos y a todas también en Zoom eh, Como comentaba entonces mi eh, compañera eh, Lorena pudimos entonces efectuar eh, un conjunto de eh, eh, digamos, de aplicación de instrumentos, que se validaron como ahí estaba planteado a través de eh, distintos eh, software, por ejemplo, CPS y finalmente eh, obtuvimos algunos Resultados. Sí. En eh, función de sus eh, categorías importantes que se obtuvieron a través de la aplicación de estos instrumentos eh, en relación con la, a, digamos, los órdenes de, de los instrumentos que pudimos desarrollar, fundamentalmente en pandemia, donde fue finalmente el foco en el que pudimos. Se relevaron algunos aspectos importantes. Eh, por ejemplo, en los siguientes, se levantaron los siguientes modelos a partir de categoría, a partir del uso de, de, de, de cuenta. Por ejemplo, eh, se apuntó a poder observar el uso personal, personal y profesional que realizan los dos centros universitarios de las TIC. Eh, Se apuntó, por un lado, la relevancia del uso de las TIC, eh, si se usaban o cómo se usaban en el aula. Eh, la relevancia del uso de la TIC como herramienta pedagógica, eh, también en el quehacer docente, ya un poco más en función de su quehacer, más autónomo. Por otro lado, eh, eh, a través de la encuesta pudimos describir las competencias digitales, las competencias digitales de profesorado universitario, en función de, por ejemplo, criterios para incorporar las herramientas digitales. Al que hacer docente. Eh, por otro lado, eh, se pudo describir tras tener la en cuenta las competencias digitales y de alfabetización digital eh, de los docentes, eh, apuntando a distintos aspectos que, que, que, que, que vamos a tomar en detalle, por ejemplo eh, el aspecto de la ciudadanía digital, importante para incluir en los roles docentes, aspectos como consentimiento, en, digamos, en el uso de la estrategia de la. Eh, la ética frente a la propiedad intelectual, el uso de Internet, la facilidad del acceso, el límite del acceso, el límite del acceso del uso de redes para la protección de identidad de los estudiantes, opinión de estudiantes a través del chat de audio, por ejemplo. Fueron poco a poco a través de las preguntas de la encuesta describiendo estas categorías. Eh, además, el conocimiento finalmente sobre las alfabetizaciones múltiples para la formación inicial. Es decir, pasamos desde el conocimiento de las herramientas digitales, eh, describe también las competencias para, para utilizar las herramientas, digamos, el uso de las ICT, para luego volcarlas en función, en función de su conocimiento para la formación inicial docente, cuáles fueron sus, son, son sus creencias en relación con el uso, de la, el uso pedagógico de las o la relevancia de las herramientas digitales para crear recursos pedagógicos, ya, como, incluso Marcelo, tienen un, un grado mayor de, de la competencia en el curso de la edad. Estas son las distintas categorías que se pudieron levantar a través de la encuesta, que arrojaron eh, algunos, eh, digamos, resultados, algunas eh, digamos, se vieron algunos elementos de mayor, mayor recurrencia, por ejemplo, en cuanto a la relevancia pedagógica del uso de TIP. Se develan dos dimensiones que son la, son la relevancia en la motivación y en la atención y en la relevancia didáctica para cumplir con los objetivos de aprendizaje. De alguna manera, eh, eh, el hecho de que es relevante para los y los docentes, eh, eh, digamos, el estado, por un lado, utilizar las herramientas TIC para la motivación, para la atención de los estudiantes, formación, como también, profesor en formación, como también la relevancia para cumplir los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, eh, por otro lado, en cuanto a formación en TIC, se indica una carencia en la formación universitaria en alfabetización digital. Por lo tanto, la autoformación cobra importancia, es, trata como un proceso colaborativo. Entonces, en eh, la formación probablemente inicial de docente nuestra ¿no? o de los, o de los eh, profesores, los académicos que trabajan en TIC que trabajan en formación inicial, se dio eh, una especie de una carencia en este sentido y por lo tanto cobra importancia, dice allí, la autoformación en el uso de TIC y a través de un proceso colaborativo. Por otro lado por otro lado en cuanto a las prácticas pedagógicas de las TIC a partir de ventajas en cuanto a acceso pertenencia, facilitadores del trabajo docente e investigación y por otro lado desventajas en la interacción docente-estudiante, la dependencia digital y el acceso o brecha social y se vieron también otros aspectos relevados a través de la encuesta. Y finalmente, en cuanto a creencias sobre el uso de TIC, se revela un posicionamiento a partir de una visión crítica reflexiva, reflexiva del uso y el uso digital, y la visión del TIC como un recurso motivador más que generador de aprendizaje. Entonces, algunas conclusiones importantes que pudimos entonces observar respecto de, de, de estos resultados, de estos de este análisis de las distintas categorías es que, por ejemplo, las TIC en general son percibidas como poco reflexivas y el uso excesivo como una desventaja. Entonces, eh, es decir, sobre todo también pensando en el contexto 2020, 2021, pandemia, se pudo observar este uso eh, como que de alguna manera el uso de las TIC en algunos casos, era percibida una desventaja. El uso excesivo. Si bien hubo un aumento en el uso de TIC, producto de que se utilizaron más plataformas digitales, en el contexto de pandemia, no se traduce en el desarrollo de competencias digitales superiores. Pues, pese a que estos académicos o estas académicas se perciben como alfabetizados digitalmente, las TIC son abordadas de manera tradicional y para mediar el diálogo y e la interacción principal. Para mediar el diálogo y e la interacción principalmente, más que para el desarrollo de, por ejemplo, creación o de desarrollo pues, aumental de Otras conclusiones relevantes. Se puede percibir una pequeña diferencia de la visión de TIC de un enfoque técnico o más didáctico, es que las habilidades de interacción están más desarrolladas. Es decir, cuando circula más con el concepto de interacción entre eh, los docentes y su estudiantes en formación, eh, hay una mayor interacción o hay una visión de un enfoque mucho más eh, relevante didáctico. Por otro lado, se si puede concluir que las percepciones sobre el uso de la TIC influyen en las prácticas digitales didácticas. Este grupo de académicos y académicas que incide en la forma en cómo las conciben para el aprendizaje. Es decir, eh, que influye sin duda, eh, finalmente, sus percepciones, la manera en que ellos perciben, yo mostro que percibí la AFTI, finalmente la manera en que ellos conciben, eh, o inciden en la forma en que ellos inciden, conciben el aprendizaje en relación con sus experiencias, en relación directa. es necesario profundizar la perspectiva reflexiva y crítica sobre el uso de las TIC. Eso también pudimos observar. Pero también el proceso de conocimiento que estimula las alfabetizaciones modernas, ya que el uso de las TIC se aborda de manera funcional a propósitos didácticos relacionados principalmente con la producción de contenido y la modificación. Entonces, eh, en general, podemos ver en el estudio una bastante foco en este sentido, en la exposición de contenido, en la motivación para el aprendizaje pero se tiene que profundizar, se tiene que estimular más en el académico y en la académica, en la perspectiva reflexiva y crítica. Entonces, esto de nuestra perspectiva tenemos ahí varios, varios funciones, funciones, resultados. Eh, queremos ahora pasar a una fase de eh, Ahí, tanto los que están en el, en el formato online como acá eh, presencial, pueden escanear el código QR. Porque nos gustaría que ustedes ahora pudiesen, pudiésemos dialogar, pudiésemos eh, interactuar en relación con qué ideas emergen sobre integrar las TIC en nuestro quehacer docente en formación de docente. Eh, les, les invitamos para que entonces puedan escanear este código QR. Eh, o entrar a menti.com, menti ahí está el código de acceso para que podamos dialogar y ver allí uh, estas distintas sus distintas percepciones. la pantallita? Ahí, esa, ahí, yo puedo. ahí tenemos algunas respuestas ya de eh, algunas docentes, invitados que están aquí ya presentando en relación con la pregunta, ideas que emergen en relación de cómo integrar las TIC a nuestro quehacer docente. En el contexto de la formación inicial docente, en la que, bueno, el mayor el que estamos invitados a acá, nos involucramos. Aquí vemos, vemos algunas eh, ya perspectivas, por ejemplo, eh, dice, eh, dice, creo que incorporar habilidades de uso de TIC de manera transversal en el currículo se hace cada vez más, más necesario. Las actividades de cada curso podrían incorporar trabajos con uso de TIC. Es interesante porque, por en nuestra organización, programas, en estudio, de los ramos en que impartimos el de feed, eh, se podría justamente incorporar, como dice acá, eh, la persona que está ahí opinando, trabajos con uso de TIC. Eh, en general, eh, me parece que, están bastante más bien planteados de una manera como incidental, como no tan intencionadamente trabajos con el uso de TIC en eh, las planificaciones la de nuestros estudiantes. Pero esta idea es muy relevante, sobre todo desde el punto de vista de eh, que de manera transversal en el curso o sea, se hace eh, Acá alguien plantea la idea de que eh, se incorporan probablemente entre plataformas interactivas en el trabajo pedagógico. Eh, creo que es importante considerar el objetivo de aprendizaje con las herramientas digitales. Interesante, eh, hay objetivos de aprendizaje eh, por un lado, para, nuestros estudiantes, para los estudiantes del colegio, justamente. por otro, como de alguna manera, los objetivos de nuestros programas de estudio eh, a lo mejor deberían vincularse mucho más, considerarse herramientas digitales, profundizar el desarrollo de la CDT. Ahí quedó un poco pillo con la eh, de la. No sé sea, quién hizo eso? Sí, a lo mejor le Puede indicarlo por el micrófono. Sí. Levantar la mano. Eh, le claro, pero. ¿Competencia digital? ¿Competencia digital? ¿Competencia digital? ¿Docentes? ¿Sí? ¿Competencia digital? Docente? ¿Competencia digital? Ah, ah, exacto. ¿Competencia digitales digital? ¿Docentes? incorporando las no solo desde de lo operacional, sino de un enfoque crítico y reflexivo. Interesante, o sea, eh, en las competencias digitales, no solamente un enfoque operacional, que es lo que de alguna forma se planteó como resultado como si no, del estudio, eh, no solamente para cómo enviar un, un archivo, o no solamente para poder establecer diálogo, sino de alguna manera competencias que apunten a un enfoque crítico, flexible eh, por acá dialogar a partir de la importancia de las TIC e intencionar prácticas inclusivas en cada uno de los cursos de formación de docente principalmente en cursos que incluyen estas competencias efectivamente hay cursos ser parte de un curso que tiene que ver con las competencias digitales o TIC pero no solamente en este tipo de cursos, sino en distintos cursos de didáctica, arriba de un rojo didáctico. Es necesario transitar de una visión más técnica a una más didáctica. Es interesante ahí de una visión técnica, es decir, a lo mejor no solamente conocer algunas herramientas, cómo, cómo se puede hacer, cómo se puede hacer, sino de una perspectiva didáctica, es decir, cómo se puede fomentar a uno de los objetivos de aprendizaje de nuestro estudiante a través de entonces, aquí ya tenemos una primera panorámica esta primera parte que vamos cerrando tiene que ver justamente con ah hay y demás creo que integrar las TIC también ha significado una posibilidad de cambio en la relación pedagógica en mi caso he aprendido de mis estudiantes respecto de una problemática común como la inclusión o sea justamente eh, en muchos ámbitos, ¿cierto? Incluso a lo mejor tener acceso a nivel eh, eh, eh, entrar en el mundo digital, pero bueno, como también en algunos casos un tipo de necesidad de especial que también puede ser propista a través de las TIC por ejemplo, un amigo que tiene una discapacidad visual y él constantemente está aburriendo en su corteo el tema de eh, el, enseñamos términos de descripción del ambiente, el, la imagen descriptiva, que se incorpore, que no incorpore elementos método para poder facilitar la visualización, la, la presentación en su caso. Pues aquí tenemos ya una primera, esta primera parte donde vimos los resultados, vimos las conclusiones del estudio, vimos unas primeras ideas en relación con esta... Eh, forma de incorporar aquí en nuestro tercer tercer. Eh, ¿Cero? A continuación. Yo lo voy a presentar La verdad que esta parte es una, una invitación como que pensemos desde nuestros conocimientos previos de KICS, cómo podemos de alguna manera eh, eh, resolver ciertas problemáticas que surgen a partir de la investigación, sobre todo el tema de cómo intencionamos hacer más reflexivo y didáctico el uso de KICS en la sala de clase. Primero, eh, eh, primero desde nuestro, nosotros como docentes. Eh, y después de nuestros estudiantes, porque lo que pasa normalmente es que se repiten ciertos, ciertas eh, acciones eh, que nosotros hacemos ya en la sala de clases, por ejemplo, usar la presentación como medio de exposición, que es lo que aparece mucho, eh, pero también cómo podríamos usar la presentación como medio de interacción, que es lo que se logró durante eh, la pandemia, como cambiar el tema de la exposición, por el tema de la interacción, donde los estudiantes, de alguna forma, tomaban cierto protagonismo, protagonismo a partir de la presentación. Ya no es solamente el profesor o la profesora presentando información. Ahora, esto es importante porque eh, este es un test que se hizo a estudiantes, esto es separado de lo que hicimos nosotros acá en la eh, sobre cómo usan las TIC eh, los estudiantes en las escuelas. Este es un test que se hizo en escuelas públicas y en escuelas privadas. Y el resultado es que los estudiantes chilenos están bajo la media. Eso quiere decir que esto es lo que hacen nuestros estudiantes con las TICs en la escuela, entendiendo que las TICs son, están en los filos transversales. Entonces, tienen un conocimiento funcional de los computadores. Y lo usan como herramienta para una comprensión básica de las consecuencias de equipos y lo que accede múltiple, a las que accede múltiple múltiples usuarios. Eso quiere decir que eh, en el fondo no, hace una, no hay una reflexión del uso de equipos. Y la usan, y la usan para eh, recopilar información. Pero no hay ningún análisis de esa información. ¿Sí? Un caso que se nombra bastante es el uso de fuentes en historia o en lenguaje. Entonces los estudiantes usan las TIC, van a la sala de computación, buscan información, pero repiten lo que hay en Wikipedia. Entonces no hacen un análisis de las fuentes y eso repite ciertas como concepciones relacionadas, como la popularidad. Ahora, nosotros hicimos como un breve ensayo con nuestros estudiantes eh, y le hicimos diferentes preguntas. Entonces, ¿qué, hace, qué hacen ustedes con la... Y de, este, de esta muestra, que son 20 estudiantes, 20 buscan información, 20 se comunican con las TIC eh, y 19 ven videos y escuchan autos. Ahora, cuando nosotros les preguntamos, ¿Ustedes crean las TIC?, eso baja a 9. Ahora, si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio con todos nuestros estudiantes, ¿Cuáles serían los datos que surgieron? Y entendiendo que mucho de la labor docente es en la elaboración de creación de materiales, pero también de creación de estrategias didácticas dentro de la sala de clase Ahora, lo que surge de la investigación es que hay dos elementos o dos dimensiones que están más o menos logradas que son la administración. Nosotros hacemos como docentes, de FI, hacemos un uso administrativo del tipo. Podemos mandar correo, podemos hacer una presentación, podemos levantar actas, podemos poner Eso lo logramos. Tenemos una, una, un desarrollo de habilidades técnicas, lo logramos. Y también entendemos que sirve para motivar a los estudiantes. También tenemos esa percepción. Pero hay tres ámbitos que aparecen un poco más técnicos. Que uno es la participación ciudadana, por el uso de ti. como que no hacemos, no profundizamos en esos temas. Eh, el tema de, de alfabetizaciones múltiples, tampoco hay una profundización de eso. Por ejemplo, eh, Felipe hablaba eh, sobre la inclusión. ¿Qué pasa con las alfabetizaciones múltiples e inclusión después de la edición? en los audios? Y por último, habilidades de investigación y creación. También está un poco más breve. Entonces, lo que nosotros queríamos... Eh, invitarles era que pensáramos en estas tres dimensiones y que a partir de estas tres dimensiones hiciéramos una especie eh, de guía de ideas de cuáles son las herramientas que ustedes conocen que podrían fomentar que esto ocurriese dentro del aula de que nosotros Las herramientas que nosotros conocemos fomentáramos la participación de la ciudadanía, la investigación y la creación y la alfabetización el mundo. Y para eso eh, hicimos un yasco al que pueden acceder con este código QR. La, la gente que está conectada también puede acceder con el código QR. Pueden acceder. Lo que pasa es que, que, que, que hicimos como, como que hay un problema de acceso eh, a tecnología de la sala de clase. Eh, quisimos hacer una especie de experimentación hoy día acá, y ocupar el Jamboard con el teléfono celular y no con el computador. Porque eso que aparece mucho. Se puede ocupar el Jamboard con el teléfono celular eh, y se ocupa de la siguiente manera. Primero tienen que acceder al Jamboard. Tienen que instalarlo, se demora. No se demora nada. Sí, alguien está Ya. Hola. Ya. Yeah. Entonces, funciona muy parecido a cómo funciona el computador. La diferencia es que acá abajo, donde está este lápiz, van a aparecer las acciones que se pueden hacer. Si aprietan acá donde dice más, eh, le van a aparecer la, la, los posibles. Y ahí en el posit ya uno puede escribir. Ah, Ahí está. Hay tres páginas en el Jambo. Hay una eh, por cada dimensión: participación, participación y ciudadanía, al, alfabetizaciones múltiples, crear y eh, investigar. La idea es que pongan las plataformas que ustedes ocupan para eso y después vamos a conversar sobre ellas. ¿Sí? sí. sí. Entonces, Era. Exacta, no Pensar en aquellos procesos, sí, que conocen, que nosotros conocemos y que podrían comentar procesos vale. eso, ¿no? En esos tres. Vale. Y hay una hoja por cada diapositiva. Entonces la idea es que pongan ahí eh, las plataformas, o, etcétera, que, que UBAN, que ustedes conocen, y después conversar sobre eso. ¿no? fondo, cómo eso que ustedes ya conocen se puede integrar como a las prácticas, de Sí, sí, sí. Sí, estoy intentando que tal. Sí, que quería llegar a pensar. ¿No sabes si se subieron antes o otro si que nosotros procesamos participación ciudadana o el que No, no hicimos ningún marco teórico por temas del tiempo. Ya, o sea, ya eh, claro. Entonces, pero participación ciudadana, si no me equivoco, pues, eso, me equivoco me entendemos la participación ciudadana como todo el ámbito ético del uso de la información. ¿Ya? Por ejemplo, ahí entra todo el ámbito de las redes sociales. ¿Ya? tema de, por ejemplo, de opinión, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del cyberbullying Todo eso entra en el uso de manejo de información personal. Todo eso entra en la ética, en la observación de sea ciudadana. ¿Ya? Tiene que ver con todo el ámbito social. Uso de fuentes, citar. Claro, el tema del cambio. Claro. Pero también, claro, lo que dice Lorena, el, el bullying, eh, eh, cómo se comparte información. Acá algunos por ejemplo, ética frente a la propiedad intelectual, eh, consentimiento, todo ese tipo de cosas que en el fondo están ligados también a, a habilidades de investigación. Por ejemplo, lo que, lo que ocurre muchas veces es que los estudiantes ponen... Cuando hacen sus informes de práctica, ponen las fotos de los estudiantes, eh, nos, hacen, nos, nos piden un consentimiento. Eso tiene que ver con habilidades de investigación que están ligadas que están Sacar una fotografía, grabar un audio, ese tipo de cosas. Pero por otro lado, son las conversaciones a las que se pueden llegar en términos de, eh, de ciudadanía. Por ejemplo, participación ciudadana con uso de ti. Claro, eso, ahí está, lo que había dicho. Sí. Voy a traer. Sí. ¿Ah? Se raya. Ay, yo, yo, yo. yo quiero moverla. Yo quiero mover el sticker. Voy a entrar yo. Parece que, no sé si se puede. Esa es una habilidad. Podríamos preguntarnos, ¿qué tan rápido resolverían esto los estudiantes eh, que están acostumbrados a usar celulares? Nosotros, nosotros estamos acostumbrados a usar un, una pantalla, una tablet, un computador, pero ellos están acostumbrados. Hay una habilidad ahí eh, que también es, es, es de motricidad. ¿Sí? Que, claro, para los estudiantes de uso de, de nuestros estudiantes universitarios y no Estudiante del colegio, esa sería más rápido ese proceso. Pero quizás nosotros tenemos ese, esa frontera, por eso no la incluimos también. Estoy mirando el Nyambori y veo oh, la, las caritas felices. Sí, sí, la no. Oye, el, el número, la página 2 era de, de investigación, ¿no? La página 2 del Nyambori. Sí, sí, estamos viendo tu. Ah. O sea, vamos a ver todos tus secretos. Está Ahí. bien, está bien. Ah. Acá está. Eso, tú puedes mover más rápido la... Sí, Joan, ¿cómo mover aquí. Entonces aquí como profe, yo lo que puedo hacer es empezar a organizar esto. Entonces, en el fondo hay interacción de los dos lados. Está la interacción, uno como profe empieza como a ordenar esto para hacer, para la sistematización, pero son los estudiantes los que van concluyendo y van eh, poniendo sus opiniones en este tipo de plataforma ¿Puede proyectar la segunda gira Eso es súper importante. La pregunta es clara también, cuánto, ¿cuánta autonomía damos a los estudiantes para eh, dar la oportunidad de crear? O sea, de la clase. La distancia de la clase. Sí. Ah, o okay. que okay, la torce general, que generalmente es profesor, profesora, profesores, expositor. Ah, y Exacto. alumno, estudiante, alumne, rey. Eh, uh -huh. ¿Es ¿Cierto? La idea, cuando hablamos de justamente en la tercera rama, ¿Alguien ahí se puso a borrar. Sí. Conversemos sobre estas, estas que aparecen acá. Participación ciudadana. Está Twitter. Eh, ¿Quién está acá ocupa Twitter? <risa> ¿Sí? Yo soy Twittera, personalista. Pero más de real, no soy tanto de publicar contenido. Ya, y pues dice también uso de redes sociales: Facebook, Instagram, sumen el aula, ahí entra Twitter. TikTok también es una red social. Creo, veo que TikTok nos ha dado como la relevancia que tiene, porque tiene una influencia fuerte en nuestros estudiantes. Estoy hablando de los estudiantes de secundaria, sobre todo. No sé si sí tanto los niños. Eh, y creo que como tenemos que como no podemos como profesores estamos formando profesores no podemos como ignorar que existen estas redes que en donde se genera contenido en donde y, y analizar un poco también el concepto de prosumidor, o sea de cuánto cuánto tú creas y cuánto consumes no pues son solamente que, que nomás. ¿no? entonces interesante um, qué se está haciendo en esa red? Fíjate, yo, yo no soy usuaria de TikTok para nada, pero sé que muchos, de, de, inclusive de nuestros estudiantes que van a ser profesores, están en esa redes y, y consumen esa red. No sé si son tan creadores de contenido, pero sí consumen esa red. ¿Tú te ríes? Me sí. río. A sí. prueba. A <risa> oh, qué bello! ¡Pues <risa> oh, ya! ¡Ja, <risa> Si sí, vos, o sea, o sea lo que cuando nosotros hicimos esa entrevista a los estudiantes, lo, lo que aparece con menos, eh, lo que parecía más débil era la creación, como una habilidad, la habilidad de crear, poner bueno, y instalar el análisis también. Pero claro, son consumidores de información, como eso aparece, buscan información, pero el, el desarrollo más creativo no aparece tan fuerte. En, lo, en nuestros estudiantes de... De más en este caso no yo creo que justamente eh, no sé si alguien en, en el zoom quiere opinar pero eh, justamente me parece tan importante que se desarrolle en las habilidades por ejemplo de ética de, de participación social de, de cómo eh, desarrollar un comportamiento eh, de abundancia ético a través de las redes sociales porque hoy día se nota mucho que nadie lo ha desarrollado. O sea, hoy día vemos las redes sociales, eh, insultos para acá, insultos para allá, el Twitter es selva, eh, se, es, la, es la lógica de los bots y por lo tanto de cómo alguien puede eh, buscar una tendencia a través de una aplicación o de X recursos, eh, o ya el hecho mismo de ocupar las redes sociales para eh, saber dialogar en una ciudadanía digital que pareciera que a lo mejor nos comportamos bien cuando andamos en la calle a veces eh, es como cuando anda, la gente maneja a veces es cuando se sube al auto se transforma pareciera que también la gente cuando se sube al Twitter o se sube a Instagram se transforma y se, en algunos casos pareciera que sale lo peor de, de muchas personas entonces Cómo eso debería intencionarse, por lo tanto, en el aula. Ya no es solamente la ciudadanía en el aula, en la interacción física, sino en la interacción digital, en la socialización digital. Y eso eh, también debe estar, debería estar intencionado, parece que los coates lo plantean así también, o plantean apuntan a, a la ética ciudadana, pero en, en el mundo digital. Y, y lo que parece es que sí hay participación ciudadana en los medios digitales. Oh, eh, pero ¿cómo eso se integra a, a, lo que, a, a los procesos como de ciencias sociales que nosotros eh, desarrollamos acá? Porque en el fondo eso son, son nuestros estudiantes y son los estudiantes de nuestros estudiantes. Exacto. ¿Qué uso hacen de las tecnologías y cómo se apropian de las tecnologías? Como ciudadanos y ciudadanas, si esa es la pregunta. O si lo dejamos, lo dejamos, lo seguimos viendo desde el nivel técnico de uso, de hacer una presentación, como que esa es la pregunta que tenemos que hacernos como docentes, formadores de docentes. Sí, hay nosotras también una cosa importante que quizás mencionar, y como decía la Lore, no lo mencionamos por tiempo, pero nosotros partimos esta. Eh, de investigación desde un marco teórico que es el del es múltiples, en donde la base es que hay que reconocer que la literacidad y las prácticas de lectura y de escritura cambiaron. Esa es, nuestra, esa es la realidad. No podemos decir que no a eso. La lectura y la escritura cambió y entonces eso ha creado que las formas de relacionarnos en el mundo, en la ciudadanía, actualmente son distintas. Y entonces el... el la, Todas estas habilidades que están relacionadas a las TIC ahora tienen que ver con eso. Como, como antes analizábamos la escritura como un medio de transmisión de información, etc., ahora tenemos que analizar las, las tecnologías porque todos participamos de eso. Nuestros estudiantes, nosotros como profesores, entonces en la ciudadanía eh, cambió la, la situación cultural y entonces hay que hacerse cargo de eso. Y esto, las repeticiones múltiples, te exigen eso en el fondo. Existen todas estas cosas, nuestros estudiantes las están usando, nosotros las estamos usando y no podemos hacernos los ojos. Nosotros. Tenemos que incorporarlas de manera didáctica eh, para también así como ser más apropiados y pertinentes socioculturalmente. Esa es como la, la base de esto. Sí. Y, y ahí eso, en, en relación a, a las predecciones múltiples y a la creación, cómo nuestro, eh, nuestro y nuestras estudiantes desarrollan eh, recursos usando TIC, que en el fondo atienden a las acreditaciones múltiples, porque la sala de clase eh, está como impactada por este tipo de acreditaciones. Eh, esa es la pregunta que tenemos. En el fondo, eh, ¿seguimos enseñando como nos enseñaron a nosotros eh, la, en la escuela tradicional, tradicional que nosotros fuimos enseñando? ¿O también cambiamos? Porque claro, la... la, la las TIC tampoco resuelven problemas, eh, tampoco son la solución a todo, pero sí nosotros tenemos que entender cómo las utilizamos de manera didáctica dentro de la de la, la educación. Si cambiamos desde de, de, de una postura más tradicional a una postura más de interacción, donde los estudiantes participan más activamente en las TIC y no solamente ver la información en la pantalla, utilizando lo que tengamos yo, yo creo que también hay, hay un hay un tema a nivel cultural que es importante en este caso que es que de alguna manera los géneros eh, y por lo tanto las nuevas plataformas la nueva, eh, en algunos casos eh, mucho se dice por ejemplo que Facebook de aquí a vez, pasado o que X generación ocupa Facebook X se nos ocupa Instagram y, y X se ocupa TikTok y, y otras más que están en la eh, el Twitch, por ejemplo. Entonces, eh, hay un tema también respecto de que nosotros, tal vez, como docentes, tenemos que vez, eh, reflexionar respecto de que a lo mejor nosotros, como nuestra generación, eh, está habituada a lo mejor a usar X plataformas digitales y... Nuestros estudiantes y luego los estudiantes y nuestros estudiantes, los niños, niñas y adolescentes, están habituados a usar otro tipo de plataformas digitales de acuerdo a su cultura. El género responde justamente, el uso del género responde justamente a una, a una necesidad social. Entonces, eh, es interesante estar, por lo tanto, pensar que tenemos a lo mejor, no sé si que romper una barrera, pero sí pensar en cómo, para hacerme propio del, del enfoque sociocultural, en que voy a trabajar con mi estudiante, en línea y en que también, entonces, ser parte, conocer, manejar códigos género, que son parte de su cultura, de su, digamos, mundo sociocultural, distinto probablemente del mío, porque somos generaciones distintas y ahí ya hay una separación. Entonces... Eh, la perspectiva del, del y la docente de alguna manera tiene que tiene que ser un constante eh, un etnógrafo constante, como de recabar información constantemente de ya mi estudiante si está moviendo en esta plataforma, no todo, seguramente yo tengo que habituarme también en esos géneros eh, lo veo de dar todo el lenguaje que diría eh, no es que los niños no lean o no, no trabajen o no desarrollen o no no eh, o use la literatura para, para mencionarse como, sino que están ocupando otros formatos de literatura que a lo mejor son distintos a que, que yo fui formado entonces eh, esa como constante reflexión también es parte de eh, saber usar ¿Damos que más? ¿Puede salir otra? la del medio ¿La de? creación y análisis de rings. eso todo un es un O, o <risa> los fanfics por ejemplo, el tema, todo el tema con los fanfics que en el fondo eh, lo, toda una generación porque claro, el, el tema con internet es que los, la, las generaciones más jóvenes son creadoras de contenido Entonces cuando yo les le contaba a los estudiantes del lenguaje que una, una chilena había cambiado el final, había reescrito el, el libro número 5 de Harry Potter, no le había gustado el final, o no le había gustado el libro, eh, y a partir de eso que ella escribió y lo eh, se creó como todo un nuevo, un, un nuevo como ecosistema de eh, de Harry Potter eh, eso es súper interesante porque eso es lo que hacen estas generaciones que no son los, mi generación, por ejemplo, creció con el libro y ese es un libro de cosas agrarias que no podían cambiar ellos tienen esta otra manera de que pueden cambiar las cosas eh, y parece que eso sí ocurre fuera del aula, pero no dentro del aula, entonces claro pues quizás podríamos cambiar todo un texto en vez de hacer un análisis solo de un texto y como si eso fuera una verdad, quizás los estudiantes eh, aprenderían más análisis de texto, cambiando el texto, reformulando el texto. Son cosas. Entonces, es mucho, mucho de, la, de esta generación de, de rehacer cosas, pero es muy poquito. Cuando uno les pregunta a los estudiantes, ¿cuánto crean ustedes con tecnología? También es muy, muy reducido. La, eh, el grupo que hace eso. Sí. y debería hacer una y también eh, mirar de manera crítica también las redes sociales también eh, como decíamos no, tampoco es una panacea eh, hay que mirarlas de manera crítica porque también está el tema de la verdad eh, sí, creo que es súper interesante como para empezar a pensar. Como de esta nueva forma de interactuar con la, con la información y con los conocimientos, de crear conocimientos y no solo de recibir conocimiento y mirar conocimiento de una parte. Creo que eso Sí, yo, yo quiero decir algo que yo valoro a todos los que trabajaron, eh, me gusta que se haya posicionado y se hable bien, ¿no? Y eh, creo que hay algo que hacer, sobre todo en nuestra carrera, etcétera. Eh, y volviendo al, a la primera pregunta que se hicieron, que era de cómo, cómo hacerlo en nuestra praxis diaria de, de la carrera, no sé. Yo estoy pensando, a lo mejor, eh, que a las personas que nos interesen este tema temas eh, ir a la competencia, porque hay una competencia en las TIC eh, que, que habla de, de trabajar esto, porque en el fondo, generalmente, con quien pasa, nomás, se ignora o se trabaja de forma eh, más técnica de la herramienta en sí. Entonces, quizás eh, intencionar esto, porque. Nosotros tenemos muy buenas ideas, pero es, falta. Eh, claro, ¿no? claro, pasar a la acción. Y, y claro, es un tema también, mi tema de investigación del doctorado, y como que veo de otros lados que, que ya hasta hay como mutaciones en cuanto a, la, a, a, a, a lo que se enseña en sí mismo, al menos al lenguaje. Entonces, como que igual digo, hoy, nosotros que estamos haciendo acá, entonces, me parece, y me, me gusta mucho lo que hicieron, de mirarnos, mirarnos como, como docentes acá. Y ver de qué manera eh, poder eh, avanzar con esto. O sea, ¿no? Y lo veo desde ahí, en el fondo, porque cuando no está escrito, como que no existe. Lo mismo que pasa en, lo, en los planes de lenguaje. El primer ciclo, eh, no es que está así como puse ahí, no está, entonces, está la, la, la base curricular de 2002, estoy hablando del primer ciclo. Sí. Entonces, es, si no está, uno, uno tiene enseñado lo que está en el currículum. Entonces, eh, avanzar estos temas, después eh, está alto, porque tiene que ir como de parte de, de la práctica misma de nosotros nosotras, entonces, eh, por ahí lo veo, una solución, empezar a un movimiento de, <risa> de, de literacidad digital. O... Sí, yo creo que un buen avance en eso es que, bueno, nosotros yo creo que es importante lo, lo que hizo esta investigación, que es como decir, ¿cómo estamos? En realidad estamos mal, porque somos formadores docentes sí. y nuestra parte didáctica del uso de Pix está ahí nomás, por lo que está menos desarrollado, pero es lo más difícil pero para avanzar yo encuentro que es interesante lo, lo de la pedagogía de la multiliteracidad que ya es como la desde la sociedad de las multiliteracidades ¿eh? pasarla a una pedagogía y hay unas propuestas súper interesantes en relación a lo que dice Marcelo como de las actividades docentes en relación a eh, al, al no sé, que ya no es uso de ti que es como la sociedad letrada que es ahora eh, tiene que ser mucho más basada en base a la creación entonces, lo, la creación tiene que estar al centro de, de todas las actividades de Le, El estado de trabajo con proyecto, etc. Como que ese parece el norte... ¿sí? ¿Hacia donde ¿Oye, Margarita? Sí. ¿Sí? seguir Es que tengo una pregunta. Porque como que el... el yo te he escuchado tantas veces como el tema del de fomento lector. Pero quizás aquí lo que se requiere es como un fomento distinto, ¿sí? porque si, si la idea es como pensar en, el, en la producción, de, en la producción eh, multimodal, no sé, no sé cómo llamarlo ahí, pero como que debiese ser otro fomento. ¿no? Me, que me, me acuerdo de, la, de las discusiones que uno tenía como a principios de los 2000, ya mucho, ¿eh? pero así como de, de ñoñerías, que como que era súper eh, revolucionario pensar que por ejemplo, uno podría tener un diario, un blog o, o algo, así como producir contenido y producir noticias. Era, como que era, era una cuestión súper revolucionaria que la, la tecnología te permitía hacer. ¿Ya? Y como que le empezabas a dar voz a distintas... Y, y a convertirte en, en consumidor. Pues entonces era como... Claro, ahora todo deriva en un montón de, de noticias falsas y todo, pero me imagino como ese rollo de, de pensar el fomento lector o... o o, o consumidor de, de, de multimodalidades de transporte ¿Cómo lo he visto? Eh, lo que hay que entender de dónde viene esto es que eh, la conceptualización de lectura cambia. Leer es una práctica, no es solo una habilidad. Entonces cuando estamos pensando, en tenemos que pensar cómo se lee. Ahora. Y cómo se lee ahora no se lee, interpretamos significado a partir de distintos modos. Pues, y así es como funciona ahora. Entonces el fomento lector fomento la práctica, letra, o así como lo vería yo, el fomento a la práctica de la lectura, tiene que ir de la mano de todas las eh, prácticas culturales que son las que estamos haciendo ahora. No se puede dejar separado y hacia eso estamos avanzando. La política del libro de lectura ahora y las bibliotecas ya incorporó una línea digital, está incorporado, en el currículum también se está avanzando la reforma curricular también va hacia allá, es hacia el reconocimiento de la lectura como una práctica. Eso lo que, lo que tú señalas es súper importante porque justamente la lectura siempre se ha visto desde un ámbito cultural sí. pero no desde el ámbito sociocultural, la lectura es situada tiene un aspecto que es social, etc. Por lo que me pasa estoy organizando una sí. cosa allá. No, aparte que hay un tema con respecto a, a la práctica ah, no. pedagógica porque efectivamente eh, el currículum está cambiando desde de esa perspectiva, tiene otro enfoque, incluso estamos hablando de un currículum del 2012, básica, 2015, educación media, eh, 2017, tercer y cuarto medio, que apunta, en general, apunta hacia, hacia las nuevas literacidades, pero es la práctica pedagógica finalmente donde eh, de alguna forma está el, el, el taco. ¿sí? Sí. Porque para empezar, nuestros y nuestras docentes en ejercicio, me toca trabajar harto con ellos, y ya el hecho mismo de, con, de, de concebir un trabajo más centrado en habilidades, y no tanto en un contenido conceptual, ya es un cambio heavy en su práctica. Por eso, de ahí lo interesante es que nosotros esto lo trabajemos con nuestros estudiantes de formación. Inicial, porque justamente ellos van a ir al sistema eh, van a ir con, con otra perspectiva porque efectivamente es más fácil formar que, que reformar <ríe> entonces, entonces eh, pero por otro lado eh, también es verdad que eh, no solamente la práctica pedagógica sino también eh, hay todo un sistema también que, tiene que, que está mutando yo creo que estos últimos tres años por, por, producto de la pandemia, eh, también cambios sociopolíticos incluso, eh, está apuntando un cambio, por ejemplo, hoy día está en discusión la aplicación del CIMSE, que siempre ha regido el uso de la lectura, y eso de alguna manera atendiendo un poco la puerta para el fomento lector, el fomento de, por lo tanto, de nuevas literacidades, para el trabajo creativo. Entonces, eh, es un un, como un cambio de un, una rueda gigante que está girando lentamente eh, porque tiene que cambiar las prácticas pedagógicas como si inicial docente, las políticas educativas en función de esa nueva forma o sea, de ponerse al día de alguna manera con las nuevas identidades eh, es una rueda súper lenta eso sí, lenta, probablemente van a pasar una década a lo mejor una nueva una generación que tiene que ir reactualizando ¿no? y el así no no hoy avanzamos sea, la pandemia supone que avanzamos como 10 sí, sí, años, sí. años O años ya lo vimos nosotros mismos sí, o ¿no? sea hay, hay, hay, como, hay como cosas mínimas que yo vi yo he visto como en el, el en la terapia generalista y básica eh, el, cómo se usan ciertos juegos para, proces, para desarrollar procesos como de interacción a partir de la activación de conocimientos previos o de procesos metacognitivos al final, al principio de una clase, eh, que eso ya cambia ciertas cosas. Son pequeñas, pero las cambian porque los estudiantes son los que, eh, claro, hay una cuestión de motivación, pero no es la motivación por sí misma. Está como ese proceso reflexivo también que tiene que ser un día a partir de un bambúzle o un, no sé, eh, un cajón no es el cajón por sí mismo, es lo que yo como docente intenciono a partir del cajón. Entonces, claro, voy a motivar a los estudiantes que hay elementos del juego, pero no dejo de lado el tema de la activación del conocimiento conocimientos y de la metacognición. Yo entiendo que lo voy a ocupar con ese sentido. Sí. Yo pienso que tenemos que salir de ese esquema de la, de la motivación sí. porque eso tú lo ves muy presente, sobre todo en profesores Nobel, en profesores noveles, Profesores que recién ¿cierto? están ejerciendo, ¿cierto? pero es algo impresionante que hay una resistencia, porque hay una creencia instalada y estoy segura que son creencias que, que se elaboran y se procesan dentro de la formación inicial. Entonces, es muy importante que nosotros, como académicos que formamos profesores, entre nosotros haya un cambio de, esa, de ese paradigma, de cómo se ve la tic, de cómo se utiliza la tic. Fíjate, tal como tú señala, Marcelo dicho acá ¿no? que, que vayamos hacia, hacia así también, ¿Ya? de de, de, de, de recepción, porque están ahí, eh, y tenemos que incorporarlas dentro de los procesos formativos, no solamente por un tema de estándares, ¿cierto? Que están ahí, reguladores, sé yo, sino también por un tema de de de, lo, de la escuela, ¿cierto? Hacia dónde se va se va dirigiendo la formación, ¿Ya? Eh, hoy día los niños nacen, están ahí con las pantallas, pero hay que ver qué es lo que hacemos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que saben ellos hacer con esas pantalla? Ahí tenemos que nosotros estar presentes. Claro. Eso es muy interesante todo el planteamiento, ¿eh? porque yo creo que no, que no desafía como docente ¿no? en términos de nuevas de, de, de formas de pensar también del estudiante. Eh, si, sí, por ejemplo, estaba pensando eh, en aquello que el, que el estudiante aprendía sin imaginarse cómo era el proceso, ahora puede eh, interactuar en un sector a través de la y hacer una experiencia y modificando, si, si lo vemos en el ámbito de la actualidad, la Mariano, y se va dando cuenta de lo que está pasando. Por lo tanto, genera un conocimiento que desde el perspectivo puede ser mucho más enriquecido el conocimiento que generaría eh, solamente viendo una serie de, de, de imágenes, digamos, en un texto escolar o en algo, eh, que además también creo que eh, hablar de ciudadanía también es ampliar, hablar de ampliación de la democracia, ¿verdad? O sea, hablar eh, de lo social y con este, eh, cómo se aprende también. porque eh, eh, si vemos si el estudiante solamente está ligado a un texto escolar, el eh, investigador lo dice, ¿no? cuando se hicieron el texto de los textos escolares había diferencias bien significativas en aquellos textos que iban por el sistema público gratuito y aquellos textos que se compraban en el mercado. ¿no? Entonces, esto yo creo que también dentro de la, del ámbito de la ciudadanía eh, implica democratización. Y democratizar es eh, ayudar a la estudiante a pensar mejor y pensar de manera más diversa, más amplia. Y creo que en eso contribuye es mucho eh, eh, tener eh, buen acceso a la tecnología y pensar en trabajar. Eso es un desafío también. Yo creo que ese tema como del derecho también, del derecho que deben tener los niños y los al uso de la tecnología con fin reflexivo también es algo que deberíamos poner sobre la mesa porque cuando se hizo, cuando se hicieron los dos sims eh, pasa lo mismo que ocurre con todos los sims eh, los estudiantes que hacían análisis eran los estudiantes que estaban en el colegio entonces también se van repitiendo ciertas cosas eh, que yo creo que tenemos que entender o sea, esos mismos eh, esos mismos resultados se repiten en cómo yo uso la tecnología para qué la uso. que no podemos lamentablemente, hay una carencia material dentro de la educación pública. O sea, yo voy a contar un caso bien específico de un estudiante mío que hizo la práctica en el Darío Salas y tenía que pedir el proyector. Lo pidió en dos ocasiones. La primera, ¡ay, se me olvidó! Pero no había en la sala. Y el segundo, le prestaron un proyector y estaba mal. Entonces, ¿qué pasó? Utilizó el celular, pero ¿qué pasó? Que como los estudiantes no tienen una cultura de sus celulares en el aula, se despistaron y al final hacían otras cosas y tenía que volver como a concentrar. ¿no? Una de las cosas que más le impactó a ese estudiante y me impactó a mí cuando le hizo un portafolio fue que dijo que la clase, después una encuesta, la clase que más recordaba a los estudiantes era aquella clase en la que él pudo mostrar imágenes cierto y a interactuar con ellos con esa imagen que tenía niño en la ciudad, y que se lamentaba profundamente que producía una conmoción pensar en, aquel, en en todas aquellas oportunidades que los estudiantes no tenían por esa carencia de manera. a mí me dio me, me impactó mucho entonces el tema es que claro cómo vamos cambiando el mismo el mismo concepto que tiene nuestro estudiante es un trabajo claro, claro, porque hay, una, hay son son creencias Fíjate, cuando hablamos de teorías implícitas, que son estos elementos que configuran cierto Un modo de ver, es difícil, ¿cierto?, poder cambiar esas teorías. Entonces, eh, estamos frente a, a eso, ¿no? A una carencia y a la vez una forma de, de interactuar. Porque, claro, podría haberlo hecho todo el tiempo con celulares, pero no todos, no todos se pueden hacer con celulares, con celulares también. ¿sí? Entonces, es, es súper fuerte, yo creo que a todos nos pasó, que estuvimos en prácticas eh, de año, y hemos visto una diferencia abismal entre el colegio que es privado y el colegio público. Creo que las diferencias han acentuado creo, enormemente. Y ahí tenemos nosotros, como entidad pública también, una, una, una función, una misión, tiene decir, relevante. En los últimos años también se han ido aplicando evaluaciones de manera online, a nivel nacional, a los colegios, por evaluación día de aprendizaje. Eh, tanto en el año pasado, producto de la pandemia, como este año, como que se quedó un poco... O no sea, sé, porque qué están online, o sea, podría haber sido el papel, pero, pero efectivamente se está apuntándose allá, porque, por ejemplo, en caso de lenguaje y preguntas abiertas. no tienes que tipiar. Eh, lo que yo converso con mis profes es, bueno, pero tenemos entonces que trabajar... La, el tipeo en el teclado porque justamente ya eso es una competencia en sí, o sea, ya no solamente la escritura en el texto impreso, que eso de alguna manera también se vio afectado durante el tiempo pandemia, o sea hoy día creo que el caso del tercero básico, 2022 es un caso digamos riquísimo, llegaron los estudiantes del tercero básico sin tener las habilidades de desarrollar el nivel básico, un al, al, alto índice de estudiantes sin la inicial. Y por otro lado, se le está pidiendo también a los estudiantes que produzcan en, en, en digital. Y eso también llama a que, en el área del lenguaje, tiene mucho que ver con, con la producción en general, eh, tiene que entonces estimularse, tiene que incluirse, tiene que trabajarse. O sea, ya no es solamente el tema de la caligrafía, eh, sino también está el tema de eh, tienes que ocupar tus dedos, tienes que empezar a despegar, o sea, es interesante cómo vuelven las cosas, lo que antes se enseñaba como mecanografía, eh, hoy día tiene, también tiene una incidencia en la manera en que los chiquillos van a poder desarrollarse en el siglo XXI. Entonces, es increíble cómo eh, se están relevando las TIC. Eh, y, y de alguna manera tiene que incluirse por lo tanto en la vida saben que yo voy a tengo que salir, ¿sí? nosotros tenemos preparado un corte, ya para cerrar este evento, así que están cordialmente invitados, invitados a la sala de reuniones ya, en un ratito más eh, voy a avisar por, o sea, para, para que asistan ya, porque ahora yo voy a a recibir a Ignacio ¿sí? ya gracias y rápidamente me despido agradeciendo, ha sido muy interesante y agradecer a todas las personas que asistieron de, de formato híbrido o sea, en línea, y, y a los que han no, venido Si sé, yo vengo, ahí no estamos. En, en ¿Ya? ¿Nos vamos para allá? Entonces, sí, ya? Vemos, pues, sí, vemos sí y agradecer también a los que participaron, los que vieron la respuesta dos veces, Ay, sí. todo ese proceso que fue pues, como bien. Y, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, que, no sé si alguien del, del, del Zoom quiera señalar alguna conclusión o alguna opinión final sí. Sí. Sí, efectivamente. oye, voy a tener la, la, la presentación sí, ¿Sí? sí. de hecho estamos viendo justamente la posibilidad de subirlo a YouTube Ahí la la, la, la presentación, más sobre la presentación ¿Sí? principal